Muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Qué tal? Siete de la noche, comenzando de nuevo nuestra conferencia de todos los días a las siete. Mi nombre es Boris Darmon, ya conocen. Estamos todos los días saliendo a las siete de la noche en Facebook Live en vivo. Y también nos puedes ver en eh, nuestro canal de YouTube, Boris Darmon Canal. Búscanos así como Boris Darmon Canal en YouTube y puedes ver nuestras presentaciones todos los días en YouTube. Seguirnos y compartir con tus amigos y así lo prefieres. Durante cada noche hemos estado tratando temas importantísimos relacionados al ser y por supuesto al cómo nosotros podemos descubrir y cumplir nuestro propósito en la vida. Y como parte de este eh, tipo de actividades que estamos desarrollando en los temas que estamos tratando cada día, queremos eh, hablar un poquito acerca de algo que realmente creo que a todos nos interesa. ¿Cuán importante es el conocimiento? Eh, yo quiero comenzar diciendo que para poder cumplir un propósito en la vida es necesario tener conocimiento, por lo menos conocimiento básico de qué es lo que quiero, para qué estoy aquí. Pero ese conocimiento básico no es simplemente el hecho de una presunción de decir, yo sé lo que quiero, o querer es poder. Nada de lo que tú quieras será poder a menos que tú tengas el conocimiento necesario para poder ejecutar aquello que tú dices que quieres hacer en la vida. El conocimiento es algo que Dios nos dio a todos para poder, accediendo a Él, saber qué es lo que realmente queremos nosotros desarrollar diariamente en nuestras actividades. Por ejemplo, cuando un niño nace, su conocimiento es básico. Seguramente hay un conocimiento intuitivo, de niño a madre, que son importantes tener en cuenta, pero el conocimiento en sí no necesariamente será de gran ayuda si tú no tienes un conocimiento orientado hacia aquello que realmente tú quieres hacer o tener. Eh, yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera entender que el conocimiento como herramienta este, para desarrollar actividades propias de crecimiento personal y espiritual, eh, social, en el campo del desarrollo integral del ser humano, son sumamente importantes. Muchas personas no le han dado importancia al conocimiento como tal. No le han dado importancia, por ejemplo, a vivir experiencias que le traigan consigo información que le ayude a crecer como persona en áreas como, por ejemplo de relación entre personas, eh, del conocimiento de culturas que otras personas pueden tener, de desarrollar habilidades referentes a aquellas necesidades que tiene para que el conocimiento le permita finalmente ejecutar de manera más productiva, de manera mucho más efectiva, cada cosa que la persona tiene o quiere hacer en la vida. El conocimiento siempre ha sido un requerimiento al que el ser humano debió acceder de manera permanente. Eh, yo tengo el privilegio ahora, como he dicho en otras ocasiones, de vivir en el campo. Y hay algunas cosas que al venir al campo no tengo el conocimiento suficiente como para poder desarrollar algunas cosas que me gustaría realizar. Entonces, he tenido que asesorarme de algunas personas para poder, por ejemplo, saber qué tengo que sembrar, cómo tengo que cuidar ese sembrío. ¿En qué tiempo tengo que desarrollar ese sembrío? ¿Cuál es la manera o el método que se debe sembrar para que pueda ser productivo y permanente? ¿Cómo puedo hacer que ese sembrío o esas, esa siembra pueda tener resultados efectivos cada vez más eh, abundantes, por ejemplo? Entonces, son cosas que son básicas para poder desarrollar y tener poder sobre el conocimiento. Ahora, ¿cómo yo puedo, teniendo conocimiento, tener una gestión de ese conocimiento para que sea útil, para que sea como una herramienta que me ayude a crecer como persona. Dentro del, del, del concepto del propósito de la vida que venimos desarrollando, necesitábamos hablar un poco acerca del conocimiento de nosotros mismos, porque ese conocimiento de nosotros mismos nos permitirá saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cómo podemos proyectarnos a las demás personas a través de nuestra personalidad y cómo podemos ejecutar algunas cosas que son importantes para el desarrollo de nuestro propósito en la vida. Eso tiene que ver con gestión. Gestionar es identificar aquello que realmente, aquel conocimiento que es valioso. Identificar el conocimiento que me permite poder entender a plenitud aquello que quiero yo realizar. Si yo tengo una buena gestión en el área de la identificación del conocimiento que necesito. Si tú quieres ser ingeniero, no te va a hacer estudiar farmacia. pues. Si tú quieres ser agricultor, no te va a hacer estudiar medicina. O sea, tú tienes que identificar ese conocimiento y gestionar ese conocimiento de tal modo que tú puedas desarrollarte dentro de ese campo. Yo estaba por escribir mi último libro sobre sexualidad y decidí estudiar un un post acerca de terapia sexual y familiar. Y este curso me permitió tener un amplio conocimiento acerca del tema específico que yo quería hablar, referente a la sexualidad y la gestión de la sexualidad desde el conocimiento, desde la mente, desde la, uh, a ver, la preparación mental, más que de la preparación física. Y la verdad, te permite el gestionar ese conocimiento e identificar ¿Cuál es el área que tú quieres desarrollar eh, la que finalmente te dará el poder con ese conocimiento para ejecutar las cosas que tú quieres? Otra de las cosas que tú tienes que hacer con el conocimiento no solamente es identificarlo, sino también optimizarlo. El conocimiento es muy vasto, pero al mismo tiempo es muy... Eh, a ver, ¿cómo se dice? Eh, se pierde rápidamente, no tengo la palabra exacta para decirlo, es fútil o sea, se va, es tan, eh, el conocimiento de hoy cambia tan rápidamente, que es lo que quiero decir, que tú necesitas estar permanentemente actualizándote, es tan pasajero, es tan fácil de, del cambio, está, está sucediéndose en cada segundo, está descubriéndose cosas nuevas, tan rápido, que el conocimiento que tú tenías respecto de un, de un caso o de un asunto eh, a, ayer o anteayer ha cambiado y mañana puede ser otra cosa entonces hay que optimizar el conocimiento a tal punto no solamente de conocer las cosas elementales sino también las cosas más importantes de las cuales tú vas a echar mano para poder gestionar adecuadamente el conocimiento y ponerlo en práctica también es importante a través del conocimiento no solamente identificarlo optimizarlo sino también gestionar su dinámica es decir Buscar la mejor manera para que este conocimiento sea aplicado en la manera mucho más efectiva, en el lugar más exacto o correcto, de tal modo que su efectivización pueda ser totalmente útil para el desarrollo de los proyectos que tú quieres realizar. Y No nos hemos salido del tema, por si acaso. Estamos hablando acerca del conocimiento de uno mismo, conocimiento de las herramientas y capacidades que tienes para poder llevar a cabo tu propósito en la vida. Ese propósito en la vida tiene que tener el conocimiento adecuado, identificado de acuerdo a tus capacidades, dinamizado de acuerdo al proyecto que tú tienes, y gestionado y optimizado de acuerdo a las necesidades que se presenten en tu vida día a día. Te voy a decir con tristeza que la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento no solamente está, es útil para las cosas referentes a la vida diaria, sino también para poder entender a plenitud qué es lo que realmente está sucediendo con el hombre, con la naturaleza, con el mundo, con el universo, dentro del proyecto y el plan de Dios. El conocimiento no solamente tiene que ver con el ser humano, con sus actividades propias aquí en la tierra, sino también con todas aquellas cosas que tienen que ver con su futuro eterno. Muchos de nosotros tal vez nos hemos quedado en el stand-by de pensar, oh, total, yo tengo acá mi vida, mi casa, mis cosas, termino mi carrera, me jubilo, gozo de mis nietos, me muero y se acabó. El conocimiento sobre la vida diaria es básica, está bien, pero hay algo mucho más allá, mucho más importante, del cual nosotros tenemos que echar mano. Que si nosotros no desarrollamos un conocimiento adecuado respecto de eso, es posible que lo que hagamos aquí, según nosotros, lo que nos gusta o lo que queremos realizar en nuestra vida, no tenga nada que ver con las cosas eternas que Dios también tiene preparado para nosotros. Y allí es cuando el conocimiento realmente toma sentido. ¿Por qué? Porque el conocimiento perecedero termina aquí. Pero hay un conocimiento mucho más alto, mucho más grande, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de sus propósitos, el conocimiento de sus planes. Cuando nosotros vemos la naturaleza, cómo esta se está, está siendo afectada por el hombre, y vemos lo que dice la palabra de Dios, que esta corrobora lo que iba a pasar con la raza humana luego del pecado, definitivamente tenemos que comprender que este conocimiento tiene que ver con algo más allá de nosotros. Considerar, optimizar, identificar, gestionar, para que esto nos ayude a entender a plenitud que nuestro propósito en la vida no es solamente un hecho que sucede aquí en la tierra, sino que hay una promesa maravillosa para el futuro, creo que nos debe llevar a a buscar un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. En este contexto, es importante que cada uno de nosotros comience a considerar su vida, no como un hecho simple de esta tierra, sino como un, un hecho en el cual puede prolongarse hacia la eternidad. Estaba Jesús hablando con sus discípulos, y sus discípulos le preguntan y le dicen, Señor, nosotros tenemos conocimiento que Israel se va a restaurar, pero, ¿qué conocimiento nos puedes dar acerca de lo que va a suceder más adelante con el pueblo. Y seguramente en la mente de los discípulos y en las conversaciones con Jesús, siempre aparecía este hecho de que, señor, ¿vas a tomar el reino? Señor, ¿vas a ser nuestro rey? ¿Vas a ser nuestro emperador? Queremos que tú seas parte de nosotros. Nosotros queremos liberarnos de este poderío romano. Tú nos vas a liberar. Y el conocimiento que tenían ellos acerca de lo que ellos tenían como necesidad. Era tan básico. A pesar que era tan básico en el sentido de no tenían la información, no porque no la tenían, sino porque no la habían optimizado, no la habían estudiado. En la escritura estaba de que Dios enviaría a su hijo nacido de una mujer en Belén y de una mujer virgen. Y todo este acontecimiento y todo este hecho ellos ignoraban y como ignoraban definitivamente no entendían a plenitud ¿Quién era este hombre que muchas veces calmaba la tempestad, sanaba a los, a los leprosos, levantaba a los muertos? No entendían. ¿Por qué no entendían? Porque no tenían el conocimiento necesario para poder desarrollar un concepto claro respecto a la vida futura, no solamente del pueblo israel, sino de ellos mismos. Estaban desinformados. Eran ignorantes. No tenían claro cuál era el plan de Dios para Israel, a pesar de que estaba escrito en su palabra. Ellos leían la Torá, tenían el Pentateuco en sus manos, tenían la ley, pero no la conocían. Hoy en día la gente vive de, de, de ignorancia, no solamente de las cosas de Dios, sino también de las cosas terrenales. No tiene idea por qué pasan estas cosas. La palabra de Dios ya decía que habría confusión en el mundo, que los padres estarían contra los hijos, los hijos contra los padres, que habría una cantidad de, de, de, de sociedades una en contra de la otra, poderes en contra de otros. Todo eso se predice en la palabra de Dios. Solamente que las personas ignoran. El ignorar eso no te da poder para poder desarrollar un plan de vida según el propósito de Dios. No tener conocimiento y no utilizar este conocimiento como herramienta para conocer aquellas cosas que realmente son importantes para nuestra vida, nos hace personas que deambulamos como hojarascas llevadas por el viento de un lugar a otro. Aquí en mi país, para los peruanos, para los que nos siguen en otros países, tenemos grandes revueltas y huelgas y reclamos de la gente a los gobiernos, a los políticos, a los líderes. A ellos se les pregunta qué es lo que quieren y cuando ellos manifiestan lo que dicen querer, se les pregunta qué cosa es eso que ellos quieren y no tienen idea. Hay gente que actúa de esa manera en la vida espiritual. Quieren ir al cielo, quieren gozar de la vida eterna, dicen que quieren ser salvos, pero no tienen idea de cómo, cuándo, dónde. La palabra de Dios dice que está la salvación, que dónde está el principio de la verdad. Esa verdad que todos nosotros debamos, deberíamos adquirir como parte de nuestro conocimiento básico para entender que nuestro propósito en la vida no tiene nada que ver solamente con esta tierra, sino con cosas eternas. Cada día que, que pasa, cada día que se sucede en mi vida, estoy pensando, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el momento en que lo que la palabra de Dios dice se manifestará para honra y gloria? De todos aquellos que creímos en Jesús, para ser levantados, como dice el libro de Tesalonicenses, juntamente con aquellos que resuciten de los muertos y que vayamos a vivir con Dios para siempre. Que nunca más haya corrupción, que lo incorruptible cubra lo, lo corrupto y nos volvamos personas y seres completamente libres del pecado, de sus consecuencias, de la maldad. Es triste, es triste. Decirles que muchos no conocen de eso hoy en día. Por esa razón es importante desarrollar temas como estos. De manera coloquial, quizás sin profundizar tanto aquellas cosas que si las profundizamos tanto, finalmente no vamos a entender por qué serán o cómo serán, porque la mente humana todavía a veces no quiere entender a plenitud que las cosas de Dios son tan sencillas, son tan simples, pero al mismo tiempo profundas en su, en su consecuencia en sus resultados, porque lo que Dios nos ofrece, según su palabra, este conocimiento de su palabra nos hace ver que lo que Dios nos ofrece es tan grande y tan profundo que nosotros deberíamos desearlo, no solamente como algo cotidiano, sino como parte de nuestra existencia. Dios ha dado la luz suficiente para que tú y yo podamos conocer acerca de su amor. En su palabra, en la naturaleza, en las cosas que vemos en nuestro entorno. Podemos descubrir nosotros claramente que Dios está obrando en nuestras vidas, que Dios está haciendo cosas increíbles para, en favor de nosotros. Conocerlo es parte de nuestro trabajo. Identificar esos momentos en el cual el conocimiento de Dios se da a través de acontecimientos, hechos, señales, que nos ayuden a poder utilizarlo como herramienta para optimizar nuestra fe en Dios para gestionar una dinámica que nos permita llegar a otros con métodos realmente útiles que otros puedan conocer del amor de Dios que puedan conocer del plan de Dios y que puedan entender que su vida aquí no es una vida pasajera que es una vida con propósito que Dios está buscando a través de su Espíritu llegar a nosotros para guiarnos a la verdad creo que más de uno de nosotros en algún momento de su vida ha sentido la necesidad de buscar a Dios. Y esa necesidad producida por el Espíritu de Dios debe inducirte a buscar el conocimiento de su palabra. El conocimiento es básico, el conocimiento es importante para el cumplimiento de un propósito que realmente tenga sentido juntamente a la voluntad de Dios, que no sea solamente un, un pasar tiempo, que no sea simplemente fruto de la mediocridad de que conoces lo que finalmente por ahí alguien te, te mencionó, pero no necesariamente lo que tú estás interesado en conocer. Hay cosas importantes en la vida, mi querido amigo, mi querido hermano, que tú necesitas, y yo necesito, buscar cada día para poder entender a plenitud cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. El conocimiento como herramienta para desarrollar nuestro propósito en la vida tiene que ver no solamente con las cosas en esta tierra, sino con el plan de Dios para el futuro para la vida eterna. Yo quisiera que estos temas introductorios que cada día estamos hablando puedan ayudarte a crear el interés en buscar cada día un poco más acerca de Dios y comprender que Él tiene un plan para ti y que tú necesitas, de algún modo, orientar tu visión hacia el futuro según el propósito de Dios para tu vida. Mi deseo... Esta noche para ti es que Dios te ayude y me ayude a mí también para que no olvide buscar a Dios, conocerlo, entenderlo más de cerca y que Él pueda ayudarme con su espíritu a encaminarme mi mente, mi vida, por el camino de la salvación. Que este conocimiento que Dios te va a dar, porque tú vas a buscar, sea para ti de bendición y de ayuda en tu vida vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, esta noche nuevamente también queremos darte gracias, porque siempre en tu palabra encontramos un camino, una verdad, que nos ayuda a conocerte cada día más. Ayúdanos a desear el conocimiento de tu palabra, que podamos nosotros identificar aquellas cosas que necesitamos saber de ti, y que esto nos ayude a crecer, a vivir, Experiencias nuevas, pero nuevas con esperanza, con propósito, y que, Señor, puedas tú ayudarnos a que el conocimiento que vayamos adquiriendo día a día pueda servirnos para poder ampliar nuestro deseo y nuestra fe y confianza en tus promesas. Gracias, Señor, por este, este espacio que tú nos das para poder explicar cosas sencillas que nos ayuden a crecer y a vivir una vida con propósito. Te encomendamos mi vida y la vida de mis amigos que escuchan tu palabra y lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Boris Darmon. Estoy deseoso de compartir cada noche a las 7 de la noche nuestro programa. Salimos todos los días en Facebook Live, en vivo, todos los días a las 7 y media hora después en Boris Darmon Canal en YouTube, nos puedes encontrar allí y mirar nuestros videos y compartir aquellos que realmente les gusta o les interesa saber un poco más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches. Chao, chao.